Bueno, hace instantes nada más comentábamos de estas movilizaciones por este 8M, no solamente aquí en Mendoza, sino en el país, pero mostrábamos lo que estaba pasando en nuestras calles céntricas. Ahí está Julián Chabert, nuestro compañero. Juli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Juli. Julián, Gisela, ¿cómo están? Bueno, llegando una marcha multitudinaria aquí a la Plaza Independencia, contamos ocho cuadras muy cargadas, más o menos calculamos 8.000 personas, 6.000, dice la policía, ya vamos a hablar con los organizadores pero estamos hablando, evidentemente, de una marcha bastante, bastante grande. Si queréis nos movemos y empezamos a leer los carteles. Mostrame el cartel. La violencia no es amor. Bueno, ¿por qué le quiste ese, ese cartel? Por todos los femicidios que están habiendo y las mujeres que no hablan y se quedan calladas por miedo. Ahora, marchan ustedes, tenemos las leyes, pero hay hombres que siguen matando a las mujeres. Es como que nadie puede ponerle solución a eso. Claro, todavía siguen habiendo. Los varones se tienen que empezar a ser más... Bueno, igual gracias por el cartel. Sigo, vengan, vengan. Bueno, una de la organización, recordame tu nombre, Beto. Ana, Ana Gutiérrez de los LP. Bueno, estás con la organización, muchísima gente, no sé cuánta sí. gente dice la organización, nosotros contamos ocho cuadras llenas de, de mujeres. Hace y mucho sigue tiempo... Sigue llegando que... gente de la universidad, sigue llegando docentes que están saliendo de las escuelas, siguen llegando... Siguen llegando cada una de las compañeras que vienen de San Martín, de Junín. Hace mucho tiempo que la, que la marcha de 8M es de las más convocantes de Mendoza en todo el año. ¿Por qué crees vos que, que todavía tantas mujeres tienen esa necesidad de decir vamos a manifestarnos en la calle? Porque las mujeres nos unimos ante, ante las desgracias, ante las crisis, ante lo mejor y lo peor. Las mujeres siempre, siempre decimos y hablamos de sonoridad, hablamos de solidaridad entre mujeres. Siempre una mujer apoya a la otra mujer. No hablamos de grietas, no hablamos de partidos políticos, no hablamos de nada. Estamos hablando de que no queremos más femicidios en la provincia, no queremos más femicidios en el mundo, en el país. Queremos que las mujeres puedan salir acá, a la calle, y que puedan volver a sus casas y, no, y dejar de tener miedo. Y además esta marcha está también atendiendo, poniendo el foco en el tema laboral. Todavía hay una brecha donde al mismo trabajo los hombres cobramos más que las mujeres. Totalmente. Sigue, sigue, seguimos estando... En un, en, un, en un milenio diferente, pero las mujeres seguimos cobrando menos que los varones. La igualdad, la igualdad todavía no existe. Nosotros estamos hoy en un 2023 donde tenemos mujeres que cobran muchísimo menos que los hombres, mujeres que están mucho más precarizadas, hoy empleadas públicas que están, que están con un iten aula, que ni siquiera pueden, pueden dejar a sus hijos eh, en, en el hospital porque que les quitan un día de trabajo. Eh, hoy somos las mujeres trabajadoras las que nos están precarizando todo el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, Buenas. me voy a mover, veo muchas, muchas madres que eligen venir con los hijos. A ver, quiero preguntar, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Viniste con tu hijo? Sí, mi hijo. ¿Por qué es importante para vos traer a tu hijo a esta marcha y bueno y vivir esto en familia? Para que aprendas a respetar a las mujeres, simplemente. Imagino que también lo hablas en tu casa. Bueno, es chiquito lo estás criando así. No, igual tengo un hijo más grande de tres y también sí, sí, a respetar sobre todo, a querer amarnos, a cuidarnos. Gracias, gracias campeón. Sigo, sigo consultando, vengan por acá, estoy buscando. Sí, te escucho Julián. ¿Hay mucho movimiento político? Te digo porque la, la penúltima que entrevistabas era de organizaciones libres del pueblo, una facción peronista. ¿Hay mucho de eso? ¿Movimiento Evita? ¿Algo así? ¿Mucha pancarta o no? Vimos bastante pancartas, pero en general están eh, relacionadas con el tema del derecho de las mujeres, femicidio, eh, femicidio sí, pero está Movimiento Evita, está Libre del Sur, está Polo Obrero. Venimos, vámonos ¿no? y vamos a ir preguntando. Alegre Rebeldía. Hola, bueno, ¿dónde Hola. pones el foco en esta marcha, en el día de hoy, en este año? Creo que el foco tendría que estar más en tomar un poco de conciencia de que estamos todo el tiempo perdiendo amigas, perdiendo hermanas, perdiendo compañeras. Creo que el foco también tendría que ir bien dirigido a lo que es más peligroso, que es el machismo por parte de nosotras mismas, ser más compañeras, ser más empáticas. Y bueno, y decirle a todas las que se sienten solas, las que no se animan a salir, que no estamos solas, somos un montón. Te agradezco mucho. Gracias. Sigo caminando. Hola, te saludo. ¿Dónde, Cornejo, no queremos funcionarios violentos? ¿Dónde pones el foco en esta marcha, en esta ocasión? ¿Qué, qué quieres decir en este momento? Eh, primero que nada, justicia feminista y popular, que es lo que necesitamos. No puede ser que las mujeres tengamos que ir a un juzgado y que nos citen un día que hay que trabajar, que no, obviamente nos preguntan, no saben si uno tiene plata. Eh, lo segundo es esto, de que la violencia se deje de naturalizar, porque estamos hartas ya naturaliza. ¿Con quién viniste a la marcha? Eh, con mi sobrina y con mi amiga. ¿Te parece importante que ellas estén acá? Una forma sí, de enseñarles. Sí, esto. sí, sí. También con la amiga de las compañeras de lucha, de la colectiva, así que bueno, acá estamos. Me está saludando una niña que quiero, que quiero que hable. Vení. Hola, permiso. Perdón. Madre e hija. Me gusta, bueno, esto. Estamos viendo mamás que traen a las hijas. ¿Cuántos años tiene tu hija? Bueno, ¿es importante para vos estar acá? Sí, porque esta es la segunda vez que vengo y esta vez con más personas, con mi madrina y con mi abuela. Contame vos particularmente por qué te parece importante estar acá o eh, qué te llamó la atención de esta marcha. Porque me, además un montón de mujer, un montón de mujeres acá reunidas para marchar, de una cosa que como una hora... ...es también muy impresionante. Ay, has caminado un montón y has visto muchísima gente... ...qué importante hablarlo en la casa, ¿no? Sí, nosotros nos educamos con una perspectiva de género... ...tanto a ellas como a mi hijo varón... ...me parece importante que ellas de chicas sepan lo que es... ...reivindicar lo que a tantas mujeres... ...le costó tantas generaciones conseguir... ...y bueno, hoy estamos acá. Hola. Bueno, y te pasa esto que me está pasando a mí... ...con mi hija más grande, que empiezan a salir... y claro, uno no quiere tener miedo... ...uno quiere que sean libres... Que vivan su experiencia, pero también sabes que hay que cuidarlas un montón, quizás más que a los hombres. Hay que cuidarnos entre todos. Lo que nosotros estamos acá reivindicando es la igualdad, ¿no es cierto? Es poder tener los mismos derechos y crear un futuro mejor para todas. Bueno, permiso, voy leyendo cartel que me interesó tu cartel. Permiso, que voy viendo y voy leyendo. Nunca quise un príncipe azul, siempre soñé con un guerrero que peleara junto a mí. ¿Tu nombre? María. Y viniste con tu hijo, estamos pensando en Disney, mis hijas se criaron, claro, las criamos como princesas y después también de me empezaron a decir, pará, no... Hay no, no. princesas de Disney que son lindas, como Mulan, no. valiente. Como Disney mismo cambió su, su relato, ¿no? Sí, empezó a introducir más, o sea, tuvo más empatía con la... ¿Lo hablas con tu hijo varón? ¿Lo hablas con las mujeres también en la casa? ¿Se habla de esto? Somos yo y él nomás. Bien, ¿lo hablas con tu hijo? Sí, constantemente, bueno, es muy chico todavía, pero el tema del no es no, el que, bueno, nadie puede tocarlo y muchas cosas más. O sea que tu crianza es fundamental para para que él no siga estos preceptos machistas, patriarcales, con quizás nos, nos criaron a nosotros. Tal cual. Tal cual. Espero que el día de mañana, bueno, como vos decís, tenga esos valores como hombre hacia todo, hacia la mujer, hacia el hombre, hacia todo. Buscando una compañera para pelear codo a codo. Tal cual. Como dice Benedetti, qué maravilla. Tal cual. Gracias. Juli. Julián, te escucho y voy para el lado que vos me digas porque tenemos muchísima diversidad, carteles, gente. No, así que la, escuchamos el lado del que ustedes quieran que. bueno... Debe el que estar... vos puedas. Claro, el que puedas Pero Pero no, te iba a, todo, a preguntar. Todo, todo porque la gente está súper atenta y súper amable para con nosotros qué bueno, qué bueno. sí escucho no te iba a hacer una pregunta a ver si la podemos transmitir ahí todos sabemos que falta mucho y todos sabemos que en algo se ha avanzado puedes preguntar eso en qué creen que sí ya ya hay un tick puesto qué creen que sí ya se ha logrado lo que se ha conseguido perfecto uh -huh. caminemos que vamos a buscar gente para bueno hola te saludo tu nombre están también por el tema del cupo laboral trans, ¿tío? te dejaron sola porque les da vergüenza. Están por el tema del cupo laboral trans, que, que es todo un tema, hay gente que está a favor, gente que está en contra, y gente que dice, sin una ley que los apoye, la gente como que mucha gente no está dispuesta a tomar a una persona trans. Que se apoyarán porque somos todos iguales, lamentablemente. ¿Qué te parece importante decir hoy en la marcha de hoy? y Lo más importante de hoy es Está bueno de, ¿cómo se llama?, de, de que la marcha sea como tiene que ser para que ninguno sufra como tiene que sufrir, ¿no? Te agradezco un montón. Sigo. Madres con hijos. Vengan, chicas, que les quiero hacer una consulta. Vengan, vengan. Bueno. Hola. Permiso. Chicas, quiero preguntarles algo, si son tan amables. Está Julián Imacio del otro lado y me dice, estamos muy atentas a lo que falta. Ustedes son jóvenes, se han criado quizás con otra cabeza a la que nos criamos nosotros. Si sí ven un cambio, si sí ven que hay cosas que se han conseguido, estoy pensando en el aborto legal, estoy pensando en, eh, en, en varias cosas que se van consiguiendo. Eh, ¿Está esa, esa visión del vaso medio lleno? ¿La tienen? Eh, sí, yo creo que si uno mira para las generaciones de nuestras abuelas, de nuestras madres, creo que hay muchos derechos que se han conseguido y creo que el aborto lo que positivo que tuvo es que armó una un movilidad a lo largo de los años. Que ha marcado un hito para entender que colectivamente podemos seguir luchando por otros derechos que siguen faltando. En su vida diaria, ¿qué cosas les pasan en la calle con los hombres en el trabajo que dicen esto no está bueno, esto hay que cambiarlo? Bueno, creo que el tema del de acoso callejero es algo que no se ha logrado cambiar tanto. Eh, si bien yo personalmente siento que ya no lo sufro más, me parece que también es un problema de que es mucho más normal que... También bueno, la situación en los boliches, en los espacios donde hay alcohol, donde hay un poco más de movilización en ese sentido, eh, sigue habiendo una situación bastante pesada con el tema del acoso. De los ustedes lo sufrieron, digo. En y la... Lo sufrimos ¿Sí? ¿Sí? y se sigue sufriendo hasta el día de hoy, pero creo que estamos trabajando un poco más en la concientización en esos temas. Bueno, mucho de parte de ustedes y de parte de los hombres también entender que... Sí, escucho Gisela. Ah, no, escucho, porque justamente escucho. yo no sé, qué, no sé qué edad tienen las chicas, pero son chicas y obviamente que comparten con su... Compañeros sí. o amigos de la misma edad, digo, si sí. ellos también ven que los chicos sí. ya vienen con otro cambio de conciencia, de actitud o de mayor empatía para con ellas. Sí, lo hablan. ¿Qué edades tienen ustedes? Veinte y pico, 22. 22. 22. Ah. También hablan con sus compañeros porque, digo, este cambio que ustedes representan también lo representan los chicos. ¿O también te toca compañero que de repente decís che, esto que dijiste no está bueno. Chicos de la edad de ustedes que acosan, o sea, hay un laburo que hacer con tus compañeros también. ¿También? Sí, yo creo que sí, porque son cosas por ahí con las que uno en su entorno a veces nace y le internalizan desde chicos, muchos hombres, incluso en nuestra edad todavía pasa, por ahí da es menos, por ahí da hay muchos hombres Eso, que lo entienden de desde chicos, pero bueno, siempre tratar de marcarle el punto en casos que uno ve que lo está haciendo por error o por desconocimiento, por ahí tratar de marcar el punto, eh, ...todavía están haciendo docencia con sus compañeros... ...lo que sí se pregunta, este cambio de conciencia... ...que ustedes ven claro en tu generación, en las mujeres... ...¿lo ven en los hombres también en algunos compañeros? En algunos. Sí, sí, sí se ve... Eh, ...sí, porque yo creo que es algo que lleva muchos años... ...creo que en el secundario lo pudimos ver mucho... ...entonces sí se ve un cambio en las personas de nuestra edad... ...por ahí un poco más grandes todavía puesta, ...todavía hay cosas que no entienden... Eh, ...que se va haciendo a poco y que las nuevas generaciones lo van tratando... ...y nos obligan a todos a abrir un poco la cabeza. Gracias. Mira, vengan a así. Marquito, filmame la chica de atrás. La vamos a filmar. Estamos hablando de esto, ¿no? De cambio generacional y cierro con esto. Chicas, muy chicas. ¿Con quién viniste hoy? Perdón. Con mi mamá. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Con quién viniste, Bella? Eh, por luchar. ¿Con quién? Por luchar. No sé quién es. ¿Vos con quién viniste? ¿Con tu mamá? No, es... Con mi mamá. Bueno. Nada, estamos hablando de esto, ¿no? Las chicas muy pequeñas se hablan en la casa y evidentemente, chicos, lo que falta y lo que se ha conseguido. Creo que si nos ponemos a pensar hace 25 años cuando nosotros empezamos a trabajar, claro, tantas cosas han cambiado. Pero de nuevo nos podemos quedar también con lo que falta porque siguen matando a las mujeres. Tenemos ese número tremendo de una mujer muerta cada 30 horas y es algo que todavía eso no lo podemos remediar. No sabemos cómo empezar a hacer para que para erradicarlo, para bajar esa, ese número. Pero bueno, nos quedamos con esta cantidad de gente, contamos 8.000 personas en la calle, una de las ma manifestaciones y movilizaciones más grandes del año en Mendoza. Bien, bien, bien. Y bueno. que, que hace rato viene haciendo así de, de, de Bueno, Excelente trabajo. Gracias, Juli. Abrazo, Juli.